Digamos algo más acerca de Néstor antes de dejar definitivamente el canto 1 de La Iriada. Por ahora no vamos a trabajar nada más. Eh, la aparición de Néstor, que es un anciano, es un mediador y es respetado, provoca un anticlímax, es decir, un momento de bajada súbita de la tensión. Sobre todo porque están a punto de matarse a Gamenón y a Aquiles. Entonces en ese momento de mayor tensión entre los personajes aparece Néstor para aliviarla, por eso se lo conoce a eso con el nombre de anticlimax ¿Mm? bueno, vemos la sofrocine del de, eh, equilibrio, la medida de eh, Néstor en cuanto a que justamente eh, es suave en el hablar ¿Mm? suave en el hablar o sea eh, en sus maneras de expresarse no en su forma, no se especifica a qué se refiere con la suavidad pero se supone que, que eh, ...intenta no herir a nadie con sus palabras... ...a diferencia de lo que estaban haciendo Aquiles y Agamenón... ...contrasta claramente con esos dos personajes... ...es dueño de sí porque es elocuente... ...sabe cómo, cómo provocar determinado afecto con sus palabras... ...es elocuente orador... ¿m? ...dueño de sí, dueño de sus, de sus palabras, de su modo de expresarse... Eh, ...lo cual es absolutamente contrario a, a cómo están actuando también Agamenón y Aquiles, y quería determinar un poco acá en esta expresión, de cuya boca las palabras fluían más dulces que la miel, es una expresión muy linda, y muy linda de trabajar, porque uno ya, ya, uno ya asume que, bueno, cuando uno dice que las palabras son más dulces que la miel, que es que, que sabe cómo expresarse, que hasta tiene, tienen un poder poético, hipnótico, estético, esas palabras, ¿no? Bueno, pero en realidad eh, se corresponde con, con, una, con una expresión particular. Nick que hablar que es una metáfora lo de la dulzura de la miel para, eh, a través de esa dulzura, darnos una idea de, de justamente de cómo él es capaz de manejar el lenguaje. Pero además hay una sinestesia, que es el uso del, de un gusto. ¿no? Lo agradable del, del dulce de la miel se traslada metafóricamente eh, a las palabras de Néstor. Eh, a eso se le conoce con el nombre de sinestesia. Y además hay una hipérbole, porque es como una exageración, ¿no? Una hipérbole es una manera de llamarle la exageración. Nosotros en literatura utilizamos esa, ese término, ¿no? Porque evidentemente uno eh, no siente el dulce, sino que uno sí, piensa, ay, qué dulce que es para hablar, pero bueno. Esa dulzura es esa sensación agradable y bueno y es como una exageración porque realmente no hay ninguna dulzura allí Pero uno lo atribuye este, como, como una sensación de bienestar que es la misma que, que uno experimentaría al, eh, al probar la miel ¿Mm? Dice que de la boca le fluyen las palabras más dulces que la miel o sea que le sale como, como una dulzura este, en las palabras, como que si esas palabras estuvieran impregnadas de dulzura. Eh, está muy, muy bien hecho eso. Es una sutileza que eh, sería bueno que ustedes, eh, si tienen que hablar de Néstor, pudieran eh, resaltar. Y bueno, y al final, eh, Néstor utiliza una estrategia muy buena para hacerse escuchar. Que es disminuir a Aquiles y Agamenón Yo acá les hice Agamenón chiquito. Aquiles más grande, porque evidentemente era más poderoso... Eh, físicamente, aunque no por su poder eh, como rey, ¿no? pero sí eh, físicamente, y es a lo que hace referencia eh, eh, Néstor. Dice: Está hablando de los hombres que, que él vio, esas dos generaciones que él vio, y dice: eh, Criáronse estos los más fuertes de los hombres, muy fuertes eran, y con otros muy fuertes combatieron. Ven, cómo resalta lo de que eran muy fuertes con los montaraces centauros a quienes exterminaron de un modo estupendo, y yo estuve en su compañía, y, y, dice, y combatí según mis fuerzas, con tales hombres no pelearía ninguno de los mortales que pueblan la tierra, no obstante lo cual, seguían mis consejos y escuchaban mis palabras, entonces claro, la estrategia es, bueno, ellos eran tan poderosos, ellos eran tan grandes, eh, ellos... Eh, combatieron con hombres tan fuertes y sin embargo me escuchaban. Así que ustedes, que no son tan grandes y tan poderosos, eh, eh, también me tienen que escuchar. Bueno, entonces eh, vemos la estrategia del orador, claramente, ¿no? este Que es disminuir eh, a estos hombres que están peleando por bien quién, quién es más grande. Bueno, él los disminuye a los dos comparándolos con los de antes. Está muy bien la estrategia. Y luego eh, hace el pedido. El, el, en realidad, en el pedido se aplacan los ánimos... Pero Agamenón, como siempre, termina sin hacer caso, ¿no? Porque dice el pedido de, de, de Néstor es eh, Prestadme también vosotros obediencia, que es lo mejor que podáis hacer. Ni tú, aunque seas valiente, le quites la moza. O sea, le está hablando Aquiles. Eh, perdón, eh, le está hablando Agamenón y le dice que no le quite la moza, sino déjasela. Aquiles, ¿no? Puesto que se la dieron en recompensa a los magnánimos aqueos. Ni tu pelida, ahora le habla Aquiles, primero le habló Agamenón y ahora le habla Aquiles, ni tu pelida quieras altercar de igual a igual con el rey, pues jamás obtuvo honra como la suya ningún otro soberano que usara cetro y a quien Zeus diera gloria. O sea que lo que intenta hacer Néstor es que eh, que Aquiles deje de, de pelear contra el rey de reyes. Porque eh, tiene, es el que tiene mayor gloria y mayor poder. y Pero por otro lado, que Agamenón no le saque a. al. A, a no le saque a Briseida a Aquiles, ¿no? Cosa que termina siendo Aquiles. Así que. Eh, ¿Por qué? Porque Aquiles es. Aquiles tiene. Eh, perdón, Agamenón tiene que mostrar que es un. que es un rey. Agamenón tiene que mostrar que es el rey de todos y que nadie, ni siquiera Aquiles, lo puede superar cuando él quiera hacer su voluntad. Bueno. Ahí tienen a Néstor lo más importante, así que estudia.